Hola. Algunas personas consideran que la monarquía es anticuada por ser hereditaria y no electiva. No están de acuerdo con que una persona adquiera el derecho a ser jefe de estado por haber nacido en una familia específica, y por tanto prefieren que el jefe de estado sea elegido por todos, por ejemplo, cada cuatro años. Empecemos analizando lo que involucra el concepto de monarquía hereditaria. En lo abstracto, no hay nada más absurdo que la monarquía hereditaria. La sucesión asegurada a una familia que puede en cualquier momento colocar en el trono a un niño, a un tonto o a un desgraciado. Y sin embargo, en la práctica no hay nada más sabio, prudente y providente. Esto ha sido enseñado por la larga experiencia de las edades, ha sido demostrado por la razón y probado por las tristes advertencias de aquellas naciones que han intentado una monarquía electiva. Una elección es motivada por ambición y lucha por el poder, con demagogia y mentiras entre postulantes, como sucede en repúblicas clientelistas de Latinoamérica en los últimos 200 años. Todos los candidatos ofrecen el cielo y las estrellas para convencer a los votantes para que voten por ellos. Sin embargo, después de la votación no cumplen con sus promesas. Estos candidatos tienen una ambición desmesurada y hacen lo que sea para ganar el poder y convertirse en el siguiente jefe de Estado, lo cual resulta en incremento excesivo de demagogia, mentiras, insultos... Todo con el fin de ganar el poder y posteriormente beneficiar a sus intereses personales u oligárquicos. En contraparte, la monarquía hereditaria excluye todas las esperanzas de ambición irregular. Sin una línea sucesoria claramente definida, la sociedad siempre contiene un germen de problemas, un principio de revuelta, que se alimenta de aquellos que conciben la esperanza de obtener algún día el mando y poder. En tiempos tranquilos, y bajo una monarquía hereditaria, un ciudadano, por muy rico, por muy distinguido que sea, ya sea por su talento o su valor, no puede sin locura, esperarse rey, y tal pensamiento nunca entra en su cabeza. Pero cambian las circunstancias, es decir, que la designación del jefe de estado tenga una base electiva, y veremos que inmediatamente habrá ardientes candidatos por tener poder. La ambición para ser jefe de estado se elimina al definir la línea sucesoria. Esto hace que en una monarquía hereditaria exista menos populismo, desaparezcan durante las campañas electorales las mentiras, falsas promesas y demagogia. La monarquía hereditaria y moderna del siglo XXI favorece la democracia, más que en una república clientelista. El ciudadano de una monarquía hereditaria y moderna tiene derecho al autogobierno para regir su destino y de la nación en la que vive, donde el más humilde puede elevarse por el valor de sus obras y por su capacidad para gobernar con justicia y tolerancia a sus ciudadanos. La evidencia muestra que de los cinco países con mayor democracia en el mundo, cuatro son monarquías democráticas. Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá. En Liechtenstein, por ejemplo, los ciudadanos tienen el derecho constitucional de remover al monarca inadecuado o abolir la monarquía, con tan solo 1.500 firmas para convocar un referéndum nacional informado, eficiente y eficaz. Es decir, el jefe de estado puede removerse fácilmente, con paz y orden, por los ciudadanos, nos gustaría que escribieras en la sección de comentarios si conoces alguna república de Latinoamérica, donde el sistema de gobierno puede modificarse antes de que termine el periodo establecido, con facilidad, paz y orden. Finalmente, podemos ver que en una república la ambición por ganar el poder para controlar el Estado y el botín que son sus presupuestos causan peleas entre los partidos políticos. La monarquía hereditaria elimina esa ambición dañina. Con paz y tranquilidad se favorece el diálogo y, como resultado, un desarrollo económico más rápido. Y esto lo muestran las evidencias. En 2022, el país con mayor estabilidad en el mundo es una monarquía, Liechtenstein. En 1939, Liechtenstein era más pobre que el Perú, sufría de crisis social, religiosa y económica, no tenía recursos naturales ni educación. Gracias a la monarquía, adaptando y mejorando el modelo suizo, se convirtieron en país desarrollado en 30 años. En 2022, el Principado de Liechtenstein, es el país donde los ciudadanos tienen mayor plata en el bolsillo de todos los países del mundo. En otro video explicamos, lo que la Gran Alemania y el Perú pueden aprender del proceso exitoso que siguió el pequeño Principado de Liechtenstein. Recuerda visitarnos en Instagram, Casa Real PEG, en nuestro grupo de Facebook, Monarquía Peruana, en Twitter, Casa Real Perú, y en nuestro canal de YouTube, Casa Real Perú.